Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Osvaldo casares y te doy la bienvenida a Poderes, este espacio para conectar todas las semanas con nuestra capacidad personal para transformar nuestras perspectivas a través de un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, sí, invita y comparte este video para que llegue a más personas. Suena la campana en Facebook, YouTube e Instagram en la serie de Poderes para que te lleguen más notificaciones sobre este video. Y el tema de hoy es uno de los temas que para mí en lo personal, eh, bueno, si sabrás, desde junio justo he estado tocando temas mucho más personales. Y el tema de hoy para mí es un tema personal de lo que ha implicado el proceso del 2021. Eh, el tema de hoy es justo el poder del llam de mandar toda la mierda. Y eh, pudiera parecer todo menos espiritual, pero te juro que tiene una, un poder tan eh, catártico, espiritual y terapéutico, que quiero compartirte un poco de mi proceso personal que he vivido a consecuencia y como impacto de toda la situación global que estamos viviendo. Y ha sido una gran revelación para mí y también ha sido un proceso bien poderoso de poder relacionarme con la vida y vincularme con las situaciones inevitables desde un lugar totalmente diferente. Eh, y, bueno, ¿a qué va o cuál es el objetivo de esto? Lo primero es que creo que el, el, el punto al que quiero llegar es el poder que tiene el desapego. El desapego al resultado y el desapego a las expectativas que tenemos cuando nos relacionamos con algo, lo que sea que sea. Trabajo, amistades, relaciones amorosas, relaciones románticas, eh, vínculos, familia. Eh, situaciones económicas, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para mí el poder de mandar toda la mierda es de dejar de desentenderme de las situaciones de la vida, de dejar o parar el delegar las cosas que son importantes, que yo tome eh, responsabilidad en mi vida, que yo me haga cargo de estas situaciones en mi vida. Y empiece a mirarlas desde un lugar de desapego. Evidentemente haciendo lo que me corresponde, pero confiando en que, soy, que estoy siendo sostenido y contenido por la vida, el universo, Dios o como quieras llamarle. El darme cuenta que el aprendizaje y el enriquecimiento de mi persona y mi desarrollo de mi ser se encuentra en el proceso mismo de hacer las cosas y no en el obtenerlas. Y que las cosas que puedo llegar a obtener de las cosas no necesariamente eh, son exactamente como yo las, las pensaba. Entonces, una de las cosas que yo platicaba con, varias o sea, con varios amigos y amigas era esto, de que ya estaba en un punto en donde mandé toda la mierda. Y no era que no hiciera algo, no era que no, eh, no me preocupara hacer las cosas, eh, no estaba en un lugar de desentendimiento, de desinterés o de apatía. Por el contrario, estaba en un lugar de total presencia, de total conciencia y de total, eh, no encuentro otra palabra más que mindful, de estar consciente. En este punto en el que simplemente me mantenía con los ojos bien abiertos. Y los oídos bien abiertos para entender hacia qué lugar era el espacio al que tenía que ir, qué era exactamente lo que tenía que hacer. Y no estoy diciendo que, que no cometía errores, que creía escuchar o creía entender algo, sino que me daba incluso la oportunidad de fracasar o cometer errores. Diciendo, ah, entendí mal, no era por aquí. Ah, escuché mal, no era por aquí. Eh, entonces creo que con esto podemos empezar a, a ir desenredando todo. Primero, no es un lugar de sentimiento ni es un lugar de desinterés o apatía. Segundo, el aprendizaje y el enriquecimiento se encuentra en el proceso mismo, no en la obtención del resultado. Y tercero, que dentro del estar consciente y dentro de involucrarme en mi vida y dentro de conectar con mi vida, también me abro al espacio de la curiosidad y al espacio de la indagación y poder soltar este, esta vergüenza que puedo tener por fracasar o cometer errores. Porque no todos los caminos me van a llevar hacia donde yo quiero, y no todas las señales que yo interpreto son señales que me van a llevar hacia un espacio fructífero. Pero también me doy el permiso de saber, de conocer estos caminos, de transitarlos y de saber cuándo haya de cambiar de ruta. Entonces, este punto en donde puedo mirar mi vida desde este lugar de conciencia, nuevamente creo que repito, y abajo en el fundamento es... Me sé, me sé, contenido y sostenido por la vida y a donde sea que yo vaya y a donde sea que yo transite y lo que sea que yo haga, sé que la vida me responderá de igual manera. Desde un lugar de celebración, desde un lugar de, eh, de contención, desde un lugar de curiosidad, desde un lugar de resiliencia, desde un lugar de compasión si yo cometo un error y es un lugar totalmente diferente en el cual nos podemos relacionar que no necesariamente es el eh, estos lugares a los que estamos acostumbrados eh, otra de las cosas que también me parece bien importantes es entender que como te decía es tan catártico que decir ya a la fregada lo sueldo por completo es este lugar que incluye también dos puntos bien claros, que es la rendición, este punto de, de, de dejo de luchar por algo. Nos han enseñado que tenemos que luchar por las cosas, que tenemos que luchar por el dinero, que el trabajo nos tiene que costar, que nos tiene que doler, que tiene que valer la pena se encuentra desde nuestro lenguaje, se encuentra desde el, el inconsciente colectivo de que hemos de luchar por las cosas, de que tenemos que sudar, sangrar, sufrir, lastimar por la relación amorosa que queremos tener, por el trabajo ideal que queremos tener, por el sueldo que queremos tener, por eh, la familia que nos ama y nos adora y se desgarra por nosotros. Y en ese punto no se trata de luchar, sino que la rendición nuevamente no se trata de desentender, sino se trata de dejar de luchar, sino empezar a dejar ser lo que sea que sea. Justo también tenía una revelación hace, hace unos días en donde... Eh, donde, para aquellos que no saben, tengo una cuenta en Instagram que se llama 1111, que son intenciones todos los días. Y cada vez que yo canalizo, intenciono o genero estas intenciones, eh, síguelas. Eh, siempre a las 1111 del horario del centro de México, yo mando solo por hoy, solo por hoy, dedícate a hacer algo para ti amoroso y desde una intención amorosa. Y entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención eh, cuando con canalizaba, intencionaba, valga la redundancia, estas intenciones, era este espacio de rendición. Y la rendición requiere un ingrediente bien importante, que es la aceptación. Recuerdo cuando yo estudiaba la maestría en coaching tiempo atrás, hace ya cinco o seis, no sé, cinco o seis años. Y una de las cosas que más me, me movieron fue eh, un problema. Cuando es un hecho, deja de ser un, perdón, un problema que no puede ser cambiado, deja de ser problema y se convierte en un hecho. Un problema que no puede ser cambiado, deja de ser un problema y se convierte en un hecho. Y ante un hecho lo único que podemos hacer es aceptarlo. Y para mí recuerdo mucho eso porque para mí fue revelador por completo. ¿Qué espacios en tu vida son un hecho y te sigues resistiendo a ese hecho? ¿Qué espacios en tu vida son un hecho y que te resistes a ellos y que los ves como un problema en vez de mirarlos como lo que son? Un hecho. Un hecho es decir, eh, es lo que es tu situación económica, es lo que es tu situación amorosa, es lo que es tu relación familiar, es lo que es eh, tu imagen física, es lo que es el miedo, la ansiedad o todas las emociones que puedas llegar a sentir. Es lo que es, es un hecho. Y lo que queda es aceptarlo, porque justo la paradoja es que solo a través de la aceptación podrás empezar a, a transitar la transformación. Solo a través de la, de la aceptación podrás, podrás transitar el camino a la transformación. Si seguimos resistiendo ese hecho y lo seguimos viendo como un problema y seguimos peleando y luchando, seguimos eh, negando la realidad que se encuentra ante nosotros. Pero la realidad no es, no es permanente, no es inherente. Eh, la realidad es impermanente, la realidad constantemente cambia. Eh, también es, eh, no es algo que no se mueva, está en constante movimiento. Y cuando en el momento en que podemos observar todo eso y decir, lo acepto, me rindo. Y desde ese lugar digo, me rindo, lo acepto. Es donde puedo empezar a caminar desde un lugar amoroso hacia la transformación y empezar a mirar las cosas desde un lugar diferente y empezar a, a hacerte cargo y responsable del camino que quieres transitar en tu vida, el que sea que este sea. Pero solo es a través de dejar esas anestesias, de quitarnos estos filtros en nuestra vida, de quitarnos eh, la manera en cómo observamos las cosas, cual filtros de TikTok o filtros de Instagram, y empezar a mirar la vida, como es? Seguramente hay cosas que no quieres ver. Seguramente hay cosas que te dan miedo. Ciertamente hay cosas que nos incomodan. Pero únicamente cuando nos damos permiso para eso, es ahí donde podemos empezar a mirar las cosas desde un lugar más compasivo y desde un lugar más amoroso. Y a través de esto, justo como en el live pasado, la semana pasada, donde hablaba de la autenticidad y del llamado a la autenticidad, Solo es a través de este lugar en donde puedes comenzar a vivir una vida auténtica. La que sea que esta sea. No hay recetas, no hay caminos trazados, no hay espacios diseñados, sino tú eres quien puede narrar, diseñar, crear tu vida. Pero es a través de estos espacios en donde podemos empezar a hacernos más conscientes de lo que realmente está pasando. Y dejar de querer cerrar los ojos y decir, no veo, no veo, no veo, no veo. Y empezar a mirarlos desde un lugar mucho más amoroso. Entonces, para ir como entendiendo todo esto y hacia dónde podemos ir, es mandar toda la mierda. Es la cosa más terapéutica que existe. Porque no se trata eh, de desentenderme, sino es justo darme cuenta de eso. Aceptarlo, verlo, sin filtros, sin anestesias. Y decir, te acepto. Eres un hecho, pero sé que eres impermanente. Sé que eres... Eh, que estás en movimiento, y por lo tanto, en algún momento esto se transformará. Pero yo también, ¿qué puedo hacer y qué está en mis manos? No para luchar, no para resistirme, sino para empezar a accionar hacia, hacia el punto en donde yo quiero estar. Pero también abra, abrazando, reconociendo y aceptando desde un lugar amoroso, aquello que en mi vida en este momento se encuentra, que es una bendición aquello que en este momento se encuentra, que es un milagro. Y creo que eso ha sido constante en este último, en este último mes que he hablado contigo y es que primer live que tuve contigo fue el poder de los milagros y desde un curso de milagros es un milagro, es una expresión de amor. Y entonces, si puedo empezar a mirar todos los milagros que transitan en mi vida en este momento, es decir, todas las expresiones de amor que se encuentran en este momento, no solo de la gente y del mundo y de la vida hacia mí, sino yo hacia mí mismo. Yo hacia mí misma y yo hacia mi vida misma. Porque justo el rendirte en tu vida es un milagro. Y el, un curso de milagros lo que nos invita es a ser, a ser hacedores de milagros. Y ser hacedores de milagros es empezar a expresar nuestro amor de diferentes formas y de manifestarlas. Y el primer paso es poder empezar a mirarlo y decir... Expresarle amor a mi vida, expresarle amor a la realidad que estoy viviendo, expresarle amor a mí mismo o a mí misma y empezar a expresarle amor para transformarlo en más situaciones que me puedan generar bendiciones, milagros y por lo tanto amor. Desde una vida auténtica, compasiva y consciente y espacio consciente. Eh, entonces, ¿qué opinas de esto? Te invito hoy y el tiempo que sea necesario para ti, donde por fin cierres los ojos y puedas empezar a mandar a toda la mierda, pero no desde un lugar de desentendimiento, de desinterés ni de apatía, sino de conciencia, eh, responsabilidad y rendición, apertura y curiosidad. Conciencia, responsabilidad, rendición. Apertura y curiosidad. Y todo esto, ¿hacia dónde te puede empezar a llevar también? A que cuando justo conectas desde este lugar diferente, puedes empezar a mirar las cosas desde gratitud. Y hay una frase que me mueve y me resuena muchísimo de la gratitud, es, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y eso también ya lo he hablado justo hace dos tres semanas, de ser merecedores de amor y de sabernos merecedores del amor. Es que cuando no sabemos suficientes y cuando nuestra vida, lo que sea que sea que estés viviendo, es suficiente, puedes empezar a construir más cosas, pero desde la suficiencia, no desde la necesidad. Es decir, con un cimiento totalmente sólido en donde lo que viene suma, no viene a completarme, no viene a tapar fugas, no viene a tapar grietas, sino viene a construir arriba de mí todo este diseño o todo este, este edificio de lo que la vida es. Y darme la oportunidad, como en la carta 16 del arcano mayor del tarot, de volver a, a, a sacudir la torre, a destruir la torre y volver a abrazar el caos, disfrutar el caos y volver a construir las veces que sean necesarias. Y es justo en ese transitar de... Abrazar lo impermanente de nuestra vida es cuando podemos rendirnos, aceptar, ser responsables y mandar toda la mierda. Eh, espero que Facebook, YouTube, Instagram me vaya um, a bloquear por esta por este live. Espero que haya resonado en ti. Te te mando un fuerte y cálido abrazo donde sea que estés. Y si estás luchando por algún hecho que se encuentra en tu vida en este momento Deja a toda aquella emoción ser. Eh, si es frustración, si es enojo, si es impotencia, si es felicidad, si es gratitud, si es melancolía. Permítela ser. y Si requieres compañía y acompañamiento, acércate a, cualquiera que, a cualquier persona que sea experta eh, en salud mental. Eh, date el tiempo de de escucharte, contenerte y acompañarte. Porque esto no es del día, de un día para otro, no es en un abrir y cerrar de ojos, es un proceso y es un proceso que eh, nos lleva toda la vida. Entonces, nada, ríndete, disfruta y abraza la vida y date el permiso de soltar el apego al resultado y empezar a construir también desde un lugar de disfrutar el, el, el proceso de disfrutar el camino para que pueda llevarte hacia este espacio de desarrollo. Mi nombre es Osvaldo Cazares, esto es Poderes y puedes ver los demás videos en la serie Poderes en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos la siguiente semana.